En los últimos días hemos estado hablando mucho de la llegada del tren a la provincia. Ya llegó a justo Darac, a la provincia de San Juan y quedan algunos kilómetros, algunos cuantos, para llegar a la provincia. Hay una persona que es el ex intendente de San Martín, pero actual representante de trenes argentinos en la región Cuyo, estamos hablando de Jorge Jiménez, que está motorizando todo este trabajo. Pero al mismo tiempo, en, últimos, en las últimas horas, hemos escuchado las declaraciones de Rodolfo Suárez, que dice, yo no tengo ningún tipo de información sobre el tren, no hay nada, a mí no me han comunicado nada al respecto. Y baja entonces las expectativas sobre la posibilidad de que llegue el tren a la provincia. ¿Cómo le va, Jorge? Buen día. Gracias por atendernos. Bueno, Agustina, buen día, un gusto. Igualmente. Bueno, Jorge, usted está trabajando en este proyecto y yo sé que usted también ha bajado un poco las expectativas en relación a que pueda llegar en este 2022 el tren. ¿Ya estamos hablando para el 2023? A ver... Se armó un revuelo importante eh, a partir de la llegada de, del tren de pasajeros a la provincia de San Luis, producto de que se viene trabajando para que llegue a San Luis, el objetivo es que llegue a Mendoza. Sí. Eh, y recorre de alguna manera lo que hace tiempo el tren de pasajeros este, hacía este, desde San Juan, Mendoza, Buenos Aires. Sí. Este, esto hace más de 30 años que no... ...dejó de, de existir... ...y empieza, digo, o sea, la decisión política... ...del gobierno nacional... Este, de que esto vuelva a suceder en el país... ...no solamente en la región Cuyo... ...no solamente en San Luis... ...Córdoba... Eh, y en ese sentido... ...digo, sea, el tren de pasajeros... ...está llegando a la provincia de San Luis... ...y eso sí generó expectativa aquí en Mendoza... Hay cierto, ...es cierto que hay gente que estuvo también... ...haciendo algunos... ...comunicando a partir, a través de las redes... Este, o algunos medios de comunicación o reuniones que mantuvieron por ejemplo el diputado nacional Adolfo Bermejo sí. este, el diputado provincial Jorge Difonso que también anda recorriendo y con mucho entusiasmo esta, esta posibilidad y algunas a algunas partir de que llegó a a la provincia de San Luis se dijo por ahí que en diciembre estaba el tren en, en Mendoza eh, yo dije mi opinión y mi opinión es que, que creo que no llega en diciembre. Entonces, a partir de eso se armó un, un pequeño este, revuelo comunicacional que decía que yo lo bajaba las expectativas. Lo sí. cierto es que este proyecto está en marcha. Sí. Eh, el objetivo de trenes argentinos y del gobierno nacional es que este tren vuelva a transitar, este, el, el tren de pasajeros, digo, o sea, hasta la provincia de Mendoza. Eh, la última que yo tengo es charlas con el director presidente de trenes, Martín Marinucci. Sí. Y a principios, fines de julio, principios de. Agosto. Eh, agosto, se empezaba con todo el trabajo de inspección de lo existente, ¿no? En cuanto a vías, todas estas cosas. A partir de eso, y entendiendo yo que no es lo mismo que transportar. Eh, piedras carbón, las cosas que hoy se utilizan en el transporte de carga, obviamente que hay cosas que mejorar, obviamente que hay cosas que asegurarse que salgan bien. Entonces, a partir de eso, yo digo, mi opinión es que no creo que sea antes de fin de año. bien eso eso, eh, eso está claro y es muy probable que eso suceda pero ahora este el, el gobernador ha dicho yo no tengo ningún tipo de información a mí nadie me llamó se han comunicado con el gobernador y en todo caso deben comunicarse con él para llevar adelante seguramente que... a ver acá hay que sumar esfuerzos uh -huh. estados este lo cierto que si el tren está en San Luis la próxima provincia que sigue es Mendoza claro. y si está la decisión tomada hace tiempo de que esto suceda pero son cuestiones menores esta, digo y me parece que trasciende cualquier tipo de. Yo hablaba de Jorge Adifonso, este, que también han tenido reuniones, creo que presentó la legislatura, presentó ante el gobierno provincial un master plan, algo vinculado a que esto vuelva a suceder, y eso lo pidió Rescato. Digo, o sea, de todos lados, de todos los niveles, este, aportando lo que cada uno pueda para que esto vuelva a suceder. El tren de pasajeros es mucho más seguro, más económico. Este, una Argentina de una manera distinta a la actual, y, y eso, es lo, eso es lo importante. Entonces, seguramente, si bueno, no he escuchado las opiniones de, del gobernador, pero este, son detalles menores que habrá que ir viendo. Y por eso justamente claro. es que yo decía que me parecía poco probable que en dos o tres meses esto sucediera. Claro, sí. él, a lo, él, él a lo mejor no, no, no lo toma como un detalle menor, a lo mejor está esperando la llamada de algún funcionario de la Nación que le confirme, sí. mira, vamos a llegar con el tren y vamos a empezar con la inspección en los próximos días. Sí, sí, bueno, eh, eh, entendamos que el tema del ferrocarril es un tema nacional, vía, Ajá. toda la cuestión tiene que ver con, directamente con la Nación. Uh -huh. Pero digo, yo entiendo que hay que sumar de todos lados, eh, bajar las expectativas de fechas, no es prudente, no aporta nada, y justamente por ahí se presta para esto, ¿no? Eh, de que uno cree, el otro no cree, hoy pues la gente está esperando respuestas concretas, y lo cierto es que el tren de pasajeros ya llegó a la provincia de San Luis, justo de sí. y la próxima etapa es Mendoza, hasta Gutiérrez, y la idea... O sea, porque hasta ahí se puede llegar ahora, lo que era el, la estación del ferrocarril donde llegaba el tren a la ciudad, a Perú y Las Heras, eso ya no se puede, ahí está el metro tranvía, Ajá. Bueno, justamente, justamente a partir de, de lo que se puede utilizar ahora sería hasta Maipú, Gutiérrez, y ahí la posibilidad de, de conectar con el metro tranvía, entonces este, la gente podría llegar... ...para graficar desde Retiro hasta el corazón de la ciudad de Mendoza y viceversa. Uh -huh. Ahora, hay, hay sí. quienes dicen, Jorge, si conviene llevar adelante una, eh, un trabajo tan importante como este... ...hay que trabajar, por supuesto, en la infraestructura, usted ya ha estado evaluándolo desde hace ya bastante tiempo... ...si conviene llevar adelante un trabajo como este que implica una demora muy importante para ir... ...hablando específicamente de pasajeros, desde Mendoza hasta Retiro, no sé cuántas horas estimadas pueden llegar hacer con tramos que circulan a 30 o 40 kilómetros por hora hay detractores de esta posibilidad de que vuelva el tren ¿Qué, qué se responde eh, ante esas opiniones jorge en las vías existentes es cierto que el tren de carga transita en lugares a muy baja velocidad Sí. Entonces, lo que hay que buscar es que el tren de pasajeros no sea un padecimiento sino que se pueda disfrutar conectarnos este, con el resto del país pero en algo medianamente agradable entonces, un colectivo de, de San Martín a, a Buenos Aires eh, tarda 13 horas, una cosa así. Sí, más o menos. Este, no va a ser un. No, no, no estamos hablando del tren este, Bala que está en Europa, estamos hablando de trenes este, a otra velocidad. Pero bueno, justamente todos estos detalles son los que hay que ir viendo para que justamente no sea un padecimiento bajar. Eh, yo tuve la posibilidad cuando era joven de viajar muchas veces a Buenos Aires en tren. Eh, y, y tiene que ver con, con la cultura de todos los que ya somos personas este, de mediana y, cier y cierta edad que no sean los jóvenes. Pero son cosas que yo celebro, de verdad que me entusiasman. De verdad que entiendo que todos tenemos que hacer nuestro aporte. Este, gobierno provincial, nacional, la legislatura ex este, intendente, todo para que esto vuelva a suceder. La verdad que es bueno que el tren vuelva al tren de pasajeros a la provincia. Claro. Eh, y yo estoy en esa sintonía, digo, de, de tratar de, de sumar todo lo que se pueda y evitar malos entendidos, evitar que se use y se, políticamente para una cosa y se... De, se, se lo ataque por otra. Claro, lo eh, que pasa es que desde el gobierno piensan que esto sí está utilizado políticamente, y dicen, hasta con fines electorales. Bueno, ya pensando, por supuesto, bueno, en el año que viene. Bueno, ustedes me están preguntando ahora, yo he salido hace poco con esto, a partir de justamente, de que se ponían fechas que a mí me parecen. Este, que no se van a cumplir. Que pueden no, no, no que pueden no cumplirse. A ver, a ver, hay que ser consciente y respetuoso. La gente está lleno de. De expectativas, sí, sí, claro. Entonces, a, a mí, digo, o sea, acá está Palmira. Yo vivo en San Martín y Palmira es el corazón del ferrocarril en, en la provincia. Entonces, ni bien salen algunas cosas, alguna fecha, eh, mucha gente conocida, amiga, este, tratando de, de. ¿Cuándo es? Si es en diciembre, quiero sacar el pasaje, ¿cómo es? Eh, si empieza en diciembre, yo puedo entrar a trabajar. Entonces, todas estas cosas eh, no tienen sentido, digo, o sea, lo importante es que. De verdad que se ha tomado la decisión, de verdad que ya el tren llegó a San Luis, es cierto esto. No estamos hablando de cosas que no sucedieron. Y a partir de eso, digo, o sea, la próxima etapa es Mendoza y en eso valen todos los aportes. Este, y yo trataría de correrlo un poco de, de este lío de la política porque no tiene sentido. Uh -huh. Y lo que yo creo que sí es bueno para Mendoza que el tren llegue, que se desarrolle el ferrocarril, no solamente el de pasajeros, de lo que estamos hablando puntualmente, Sino que hay un par de, de proyectos también vinculados al ferrocarril, como un yo tuve la posibilidad de recorrer este, en alta montaña y la posibilidad hermosa, digo, de, de poner un pequeño este, tren de alta montaña es posible, no son grandes las inversiones. Eh, sería para la provincia fantástico tener. Sería fenomenal, un tren hacia alta montaña, un tren turístico hacia alta montaña mejoraría un montón. Y esto, pero no, no para... o sea, hay tramos, ¿no? Porque es cierto que después de tanto tiempo hay lugares donde la montaña misma borró no, las vías. claro. Yo he recorrido con gente de aquí de Palmira, que es la que, insisto, sabe mucho y, y bastante en cuanto a eso, y hay tramos que son factibles, este, hay eh, en distintos lugares del país algunas duplas, digo, o sea, para, porque ahí no, no hay posibilidad de dar vuelta el tren, entonces hay que buscar un tren, un coche motor que, que tire para los dos lados, o sea, uno claro. para uno y para otro. Eh, hemos ubicado algunos en alguna provincia que están, acá en Palmira se podrían recuperar. Entonces hay varias, varias cosas hermosas que, que podrían suceder, en tanto y en cuanto nos pongamos de acuerdo y nos dejemos tirar piedra unos con otros. Jorge, la última pregunta. Usted manifestó en las últimas horas en Radio New Will en una nota que le hicieron que eh, en las próximas semanas está prevista una inspección de la Nación para ver el estado de las vías. ¿Ya tiene fecha para esa inspección? De hecho, dijo hace un ratito fines de julio, o principios de agosto. Pero ¿una fecha sí. concreta? Es esa. Es esa. Digo, o sea, ya estamos casi a fines de, de julio. De julio. Eh, entonces, serán las próximas semanas, días... Pero eso sí, eso fue lo que hablamos con Martín Marinucci. Uh -huh. eh, la próxima semana se empezaba la inspección de todo el, el, el trayecto, ¿no? Bien. que eh, bueno, estamos presto a eso y tratar de ir informando responsablemente para, insisto, no generar expectativas que después no se cumplan y algo bueno se transforme en malo y tratar de sumar esfuerzos, algo nacional, provincial, este, la legislatura, los intendentes de la zona también. Eh, eh, yo ese, ese es mi, mi aporte y, me, mi, y mi entusiasmo en, en este proyecto este, insisto, yo he estado a cargo del departamento mucho tiempo en Palmira está el corazón, la ciudad jalillera vive y respira ferrocarril ahí está el pasit ahí está el desvío de la ruta palmira Agrelo, que hablamos tanto tiempo y que no se creía y las cosas están sucediendo entonces yo me entusiasma de sobremanera, digo, como habitante de la región este, de San Martín, de mi Palmira querido, que estas cosas empiecen a suceder. Jorge, ha sido muy amable, muchas gracias por el contacto. Bueno, un saludo, buen día. Que esté muy bien.